Este es un burrito vizcaíno que tiene apenas una semana, es un bebé. La gestación de la madre es de 13 meses, que son dos meses más que los caballos. Y de hecho la única diferencia entre los caballos y los burritos son sus orejas, que los burritos las tienen mucho más largas. Por cierto, los bebés burritos se llaman pollinos, ese es el nombre. Y luego un dato muy interesante sobre los, los burros es que la única leche que se puede ver sin esterilizar es la de la madre burra.